Buenas, soy Chelo y sigo acá en Edmonton. Bienvenidos a un video más, el día de hoy voy a tener la posibilidad de hablar con Eric y César de México, jóvenes emprendedores que vinieron acá a Canadá hace ya un tiempo y están acá residiendo en Edmonton. Vamos a verlo. llegamos al centro, una de las cosas que me encanta del centro es que tiene una personalidad increíble. Ahí arriba en este edificio las oficinas de César y Eric, vamos a hablar con ellos. Estoy con Eric y César en México, pero ya tienen tiempo acá. ¿Para siete años? Sí, como ah, seis años ah, y medio. Sí. Pero, vinieron juntos o...? Sos? No, venimos separados, okay. Nos en el... uh, estudiando inglés, yo llegué a nivel 1, no okay. sabía nada de inglés, bueno, pensé que sabía. A <risa> todos más o menos le pasa lo mismo, porque sí. una cosa es saber y otra es estudiar. ¿Qué uh -huh. estudiaba? También entré en inglés primero, por un año más o menos. Pero yo ya entré en nivel 3 de inglés. Okay, okay. Yo ya sabía un poquito. Después de eso pues me aventé a lo que es software development o desarrollo de, de sistemas. ¿eh? ¿Y lo que, que estudiaste? Pues yo llegué de cero inglés y me aventé un año y medio casi. Y de ahí entré a la escuela de negocios que es Nate. Sí, es un politécnico sin embargo tienen carreras universitarias no entonces es como una mezcla entre ambas el enfoque que le toman es en la universidad vas a hacer investigaciones en el politécnico vas a estudiar para aprender a hacer las cosas o sea hans on le llaman ¿no? Ok, ah. es como más práctico más práctico en vez de estar sentado en un aula sí. estás eh, como preparándote al trabajo claro mm -hmm. yo desde el primer día empecé a hacer coding no sabía nada y me pusieron algo y así bueno <ríe> para, para negocios te dan ahora sí que desde el primer día de clases ya empiezas a, a aprender cómo es que se maneja un negocio acá ya de ahí este, puedes obviamente involucrarte muchísimo más y seguir en la universidad con ese, misma, con ese mismo diploma puedes uh, seguir hacia el bachelor que le llaman y de ahí a, hacia el masters una persona tipo que está viendo la posibilidad de venir para acá mm. es recomendable mm. A lo mejor pasar por, por Neido. Siento que depende de cada persona. A nosotros nos funcionó. Okay. Sí, depende <risa> si, te gusta, si te gusta aprender más en los libros y todo eso antes de hacer. Sí. Pues mejor una universidad como la Universidad de Alberta o varias otras que hay. no Pero si te gusta llegar y que te avienten de una vez y ok, hazlo. O, obviamente te enseñan y todo, pero es uh, más hands uh -huh. uh, Si eres de los que te gusta aprender haciéndolo, pues sí. Además de ser los dos mexicanos, tienen en común que estudiaron en NAIT. Para que sepas, NAIT es una muy buena opción si tienes la posibilidad de venir a estudiar a Canadá. Te gradúas, dan diploma y después eh, tienes la posibilidad de, de trabajar o eh, de estudiar en una, una carrera aparte. Sí, sí. sí. sí. ¿Y, y qué hicieron? Que... Yo me gradué y al mes empecé a trabajar. Lo mío, en software development, uh, empecé para una universidad aquí en, en Edmonton. Empecé a mandar... este. A solicitudes para todos lados, ¿no? Para trabajar. Y esa, pues, mandé por pura suerte, pedían ocho años de experiencia y, pues, nunca especificaron de qué, ¿no? Me llegaron. Claro. ¿Tienes ocho ah, años de experiencia? De pues. Sí, llevo como cinco años aquí en Canadá. Ah, claro. <risa> tengo experiencia con el frío. Tengo experiencia <risa> con el café. <risa> <risa> <risa> mucha ¿Me apina sí. <risa> de qué, no? Pero, sí. pues, ya, este, me llevé bien con ellos ahí. Y, ah, me acuerdo muy bien de esa pregunta de. de ¿Cuándo puedes empezar, no? Y les dije, pues si quieren, ayer. Pues, claro. pues, no tenía... <ríe> y ya se rieron y me dijeron, no, pues no tenemos una máquina del tiempo aún, pero si puedes construirla, yo, pues bueno, le hacemos. <ríe> claro, no, tengo experiencia en, en hacer máquinas. Eh, y luego, ¿cómo fue tu experiencia? Mientras estuve estudiando, estuve trabajando en la misma universidad. De hecho, nos conocimos porque uh, nos unimos al Club de Estudiantes Internacionales, dentro de la escuela. Trabajando dentro del club de estudiantes internacionales tuve la oportunidad, pues, de aprender cómo manejar presupuestos y muchas más cosas. De hecho, crecimos nuestra membresía de éramos como cinco al principio, creo, de cinco a más de más de mil estudiantes. Ah, en el club, <ríe> en el ah, club. Sí. Ah, mira. Y, y eran la mayoría latinos. Y... O... No, de todo. Ah, mira. sí. Y, y, este, también nuestro presupuesto, pues, no teníamos nada al principio. Y ya para cuando nos graduamos, manejábamos más de 20 mil dólares en presupuesto. Y eso pues la universidad o, o la escuela se dio cuenta, ¿no? Dijo, ah, cabrón, ¿quién es este güey? Claro. Y me contrataron para Students Engagement, para, para un departamento dentro de la universidad o de la escuela del Politécnico. Y ya empecé a trabajar con ellos, duré casi tres años y cacho. Y el día que me gradué, ofrecieron trabajo con Kennedy Mental Health Association. Igual apliqué y todo pero porque uh, trabajé en varios proyectos dentro de la universidad para pues promover la salud mental de los estudiantes que se estresan durante exámenes y demás. Cuando estás en tiempo de exámenes, ahí ves gente llorando de vez en ¿Ah, cuando. Sí? sí, está... de repente se pone pesado, pues. O sea, entonces empezamos a hacer actividades para apoyar a los estudiantes a que pues platicaran más de esas cosas, que no se encerraran en su, en su mundo. Uh -huh. y, y con esos proyectos pues, obtuvimos ahí un financiamiento... Para a, apoyar a la salud mental Entonces pues eso También lo escucharon acá con Canadian Mental Health Association Es una organización a, a nivel nacional y, y pues me contrataron allá Buenísimo <ríe> Y de ahí un, una navidad Estábamos ahí platicando Ya aburridos Porque es navidad, ¿qué claro. vas a hacer? ¿no? Y también vimos la necesidad ¿no? Hay mucha, muchos negocios acá pequeños Que, que no pueden competir Con, con por estas compañías grandes que tenemos aquí, ¿no? Entonces vimos esa necesidad en los negocios y, y pues la experiencia que ya agarró César allá eh, trabajando con, con empresas mucho más grandes y cómo podríamos entonces implementar algo para apoyarnos. Entonces ahí formamos su compañía. Se fue transformando. Empezamos con una idea así súper grande y dijimos, claro. sí, lo vamos a hacer en dos, tres años, y luego llegamos y... Sí, ¡Ok, saliendo. no! Mejor no, mejor no. Mejor. Sí. Hace ya un tiempo tienen esta compañía, que en grandes rasgos es una solución digital para maximizar la productividad de tu negocio. Pero mejor que nos cuenten ellos. Es que la idea que tenemos, todavía estamos desarrollándola, ¿no? Vamos trabajando en pequeños componentes, porque nos pusimos a... a, a escribirla paso por paso. ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? Sí. Se nos acabó la pared. <risa> claro, porque hay tantas cosas que van desencadenando otras cuando empiezas a trabajar en un negocio y a lo mejor no te das cuenta de primero porque y más cuando hay con tecnología si queremos que el sistema pueda ser inteligente lo suficientemente inteligente para liberar el tiempo de las personas pues si sí tiene que ser más complejo ¿no? a lo que queremos llegar es que esta página se convierta en un empleado tuyo un empleado que trabaje 24 horas al día, siete días a la semana, pues lo quieres haciendo ventas, porque te van a traer más billetes, okay. ¿no? Entonces, todas las preguntas que algún cliente potencial te pueda hacer, y poder identificar ese cliente potencial, lo vamos a integrar a, este, a esta persona, ¿no? Okay. Y lo vamos a desarrollar dentro de tu página. Ahora, pues yo conozco un poco de cómo se tiene que operar en la forma de negocios, ¿no? Y César acá tiene las habilidades de hacer que funcione. Okay. ¿no? Entonces, ya combinados, junto con nuestro equipo, vamos a desarrollar esta página web que funciona como un empleado que va a estar haciendo ventas por ti 24 horas, 7 días a la semana. Esto ya está desarrollado y todo. Sí, o, sí, sí. Ah, esto ya es un ya sistema. Ya está al aire, ya es un sistema que funciona. Sí, este se ya se es un sistema que tenemos implementado. ¿Sí? Pues son páginas web. Ah, ok, Pero digo, <risa> yo por <risa> ejemplo, ¿cómo se llama, cómo los contrato a ustedes, cómo los encuentro? La, sí. la compañía se llama Flaming South. Tenemos presencia en Canadá completo y ahorita estamos arrancando en México, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Ah, y sus alrededores. Y sus alrededores. ¿Qué se te ocurrió Canadá cuando viniste? Yo ya tenía la, la idea de estudiar en el extranjero, en algún lugar. Mi familia me dijo, si quieres irte, o sea, te apoyamos con alguna parte y pues tú consigues trabajo allá y te puedes con la siguiente, ¿no? Sí. dije, ok, vamos dándole. Entonces fui investigando, busqué y todo, y hubo una como feria de, de varias universidades de Canadá, en Guadalajara. Y pues ya fui y platiqué con varias de ellas, ¿no? Nate fue el que me gustó un poquito más la estructura que tenía y, que, y esta parte que era más como por experiencia. Que aprendías haciendo las cosas. Porque, pues, a mí siempre me ha gustado más aprender así que por, por tanta teoría, claro. ¿no? Pero, pues, nunca pensé quedarme en, en Canadá. Este, Hasta que pasó. <risa> ¿Y cómo fue ¿Cómo tu historia? Yo vine primero en 2008 de vacaciones. Vine del verano. Estaba bien bonito todo, ¿no? Todo verde. Claro. No, no, no había visto el, el, el verano. Aquí, claro, qué, hermoso. Qué, qué, qué hermoso, ¿no? Está, el, el día dura más. Pues con mi inglés todo, todo mocho ahí me pude comunicar con ahí varias personas y pues todos muy amables, ¿no? Todo lo bonito. Claro. Ah, qué chido. Pero nada más vine 15 días de vacaciones y me regresé. Me quedé con la espinita, ¿no? Es que uno no revisa lo malo, uno sí, va claro. buscando lo bonito, claro. ¿no? Y que hay que hay claro. No salen cosas del invierno. <ríe> en 2013 tuve la oportunidad de volver a venir uh, de vacaciones en junio. Dije, pues voy a checar cómo está el cuento de, de estudiar inglés. Y ya me hicieron examen de, de inglés, pues no sabía nada. Y de ahí me dijeron, sale, pues aquí está tu carta de aceptación, te aceptamos en el nivel 1. Y ya yo, pues bueno. Claro. <risa> y ya, pero yo, como había venido visitante, tuve que aplicar a que me cambiaran el estatus. Y, y sí, me lo, me lo aplicaron. Entré a la escuela en septiembre del 2013. Y ya para enero... Me regresé a México porque estaba muy frío Claro, eso no me lo dijeron Yo para eso no firmé, claro. firmé. Y, Se acabó y... el trial de 30 días hasta sí, el primer semestre Y dije, no, eso está muy frío Vámonos, nada más Me regresé, estuve unos 15 días Creo que allá en Mazatlán Tomé unas, cucharitas, unas cucharaditas De realidad Ahí en la playa y ya dije, no, pues ni hablar Tengo que regresar a darle con todo Pensaba que el frío es el, el, el enemigo número uno para, para venirlo, ¿no? Pues para mí fue parte de eso y que no sabía nada, nada de inglés. El primer semestre, seis meses comí puro cheese sandwich. Porque era lo único que podía pedir. Claro. Cheese, sí, pues sí sabes claro, qué es eso. Gueso. Y sandwich, pues es lo mismo en español. Claro. Entonces yo llegaba y pedía cheese sandwich. Ahí decía en el menú. Y, y veía tus veces que salían con unas hamburguesas, pero no decía hamburguesa en el menú. Entonces, ¿cómo lo pido? Claro. También descubrí que la señora que estaba vendiendo ahí era chilena. <risa> Encima. Entonces claro. sí hablaba español, no que se vea. <risa> ahí viene el, el, el sándwich de queso. <risa> <risa> Los videos que yo estuve haciendo es, es en el Frío, el cambio cultural y el idioma. Bueno, el idioma depende de cómo vengas hablándolo, pero el cambio cultural también pega, ¿no? Es, Cumplí 18 y a los tres meses estaba acá, ¿no? Entonces no tuve mucha experiencia en México de ir a bares y eso, ¿no? Claro. Ah, ah, pero por ejemplo cuando llegué acá y me dijeron, no, sí, se acaba todas las 2 de la mañana, digo, ¿qué? Ah, llegué con una familia canadiense al principio, eso sí me ayudó, me ayudó bastante. Solo, solo no sé qué hubiera hecho, ¿no? Pero la familia canadiense, pues, eh, ellos me enseñaron cómo llegar a NET, o sea, me llevaron en el bus, me enseñaron partes de la ciudad, ¿no? Este, aquí, o si te pierdes, pues te vas por acá y cosas así. ¿no? Entonces sí, sí me ayudó bastante esa parte. Uh, pero sí, por ejemplo, cuando llegué y veía, en, en México, por ejemplo, es muy común que los vecinos se reúnen a ¿no? una carnita asada ah, o la, algo. Y aquí llegué y ¿no? ni se conoce. ¿Quién vive a un lado? No, pues quién sabe. Llevan 10 años viviendo allá, pero nunca lo claro. saben. ¿no? Eso sí se me hizo un poquito extraño, pero dije, pues bueno, a lo mejor así es aquí. ¿no? Mis primeros años, lo único que recuerdo es de, de estar en la escuela que necesitaba quedarme con el inglés. El primer día nos hicieron la orientación en la escuela y no nomás estaba yo, ¿verdad? de todos lados. Y ya dice, pues se pueden presentar entre ustedes. Y ya agarro y está esta chinita, oh, bueno, esta coreanita por un lado de mí, y agarra, ah, mucho gusto, soy Eric, le doy un beso. <risa> y ya se queda así. ¿Qué pasó? Y se pone roja. Y yo me quedo así de, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? Tomás, <risa> te estoy claro, saludando. Yo claro. sé que sí causas impresión, pero claro, claro. tranquila. Y este, ya por allá nos vio una de las chicas que estaba trabajando ahí. ¿Sabes? Colombiana. Le explica a ella ahí cómo puede que, que pues soy así mexicano es. y que así es allá Y ya luego me explica a mí que pues aquí no se dan besos claro, <risa> Y en Corea <risa> menos y, y en Corea menos, en Corea claro, ni se tocan claro. Y pues así fue mi, ahora sí que mi primer cultural shock okay. que se llama Pues ya sabes, tengo 20 años viviendo en México Y si algo extraño es que a pesar de todas las cosas malas De todos los momentos duros Cuando uno mira al pasado Siempre la solución es una risa Siempre es divertirse, siempre es comentar, porque es parte de quién eres hoy. Por eso me encantó esta charla con César y con Eric, donde fue bastante amena y hubo muchas risas. Me comentaban que había una asociación de mexicanos que acá en montón Sí, de hecho por eso mismo empezó, porque pues no había nada. ¿no? Claro, pero bueno, en, en esa asociación tienen actividades y se juntan para hacer, por ejemplo, el Día de Muertos o Posadas, así sí, se hacen. De hecho, este, ahorita, ahora en, en noviembre estuvo el el altar de muertos aquí en Ah, sí, sí, sí, sí. Pues va empezando igual, ¿no? arrancó igual, en uno de esos días que estábamos en agosto, otros amigos también mexicanos, uh, estábamos pensando, ah, pues ya viene el día de la independencia ¿qué vamos a hacer? No, pues no hay nada, ¿no? <risa> Entonces se juntaron estos chavos y nos dijeron, ¿qué pedo, güey, nos prestan ahí para que nos juntamos y todo? Y les dije, pues sí, aquí está la oficina, siempre está abierto para todo el mundo uh, a los que podamos apoyar adelante entonces les prestamos las oficinas y hicieron acá el papeleo y nos voluntariaron <risa> claro. para ayudar. Ya que también, están acá. Ya que están aquí, a ver. <risa> están aquí, claro. aquí ocupamos una firma, aquí <risa> otra. Y ya, este, pues bueno, eh, chingues vamos a ayudar, ¿no? En lo que se pueda. Y... Pero está bueno también, ¿no? Sí, o sea, sí. En realidad, que... bueno, es, primero es tu pasado, es tu vida y se siente bien porque está lejos y... y son tus tradiciones, ¿no? Sí, apoyar a, a los que van llegando, más que nada, claro. claro, ¿no? Que no pasen las mismas penas que uno pasó. Pero bueno, entonces la idea de las asociación es también eh, como a, ayudar a la, a la gente que está viniendo, ¿sí? ¿O qué, qué funciones tiene? Sí, tienen? de hecho, este, cuando arrancamos, pues esa es la idea, ¿no? Arrancamos con los principios fundamentales de que todas las finanzas van a ser transparentes, los que están tomando decisiones no pueden recibir salario de la asociación, no pueden recibir, ahora sí que contratos de la asociación, y el objetivo principal va a ser o es contratar a una persona que trabaje tiempo completo para beneficio de la comunidad en general y poder a, a proveer apoyos de, por ejemplo, un traductor, una línea telefónica donde puedan traducirles en vivo. ¿no? O sea, si te estás atorando en el banco y no hay nadie que hable español, puedes llamar a ese teléfono. Ah, está bueno y, eso, y eso es, también. ¿eh? Eh, otro proyecto pues, son hacer los eventos para poder recaudar fondos y poder. Mantener esos gastos, claro. obviamente. Se hizo el día de la independencia, más de 300 personas, gente de Red Deer, vino, claro. manejaron, llegaron y nos dijeron, ¡ay, nos manejamos casi una hora para llegar! Una familia completa. Buenísimo. Y este, hicimos una posada también, porque por bueno, eso hacía falta. ¿Y, <risa> ¿Y ahora entonces con el COVID hicieron algo? O ahorita o con se el cancelaron? COVID se hizo el día de la independencia. Virtual. Virtual. Y en varios lugares, se hizo en varios restaurantes. Y se hizo en conjunto con Calgary, con High River, pues casi todo Alberta ¿no? sí. y el consulado. Ya el consulado entró como a participar con la nación. Sí, sí. Ah, está bueno. Entonces, sí, sí, eh. sí, ya, ya tuvimos ahí un poco de, de apoyo de, de, de parte pues, del gobierno de México. Eh, Mario Morales, Mario Morales, saludos ahí. <risa> es el que nos ha estado apoyando bastante desde el cónsul. Y él tiene mucho contacto acá con la comunidad de... de, de, de ¿La asociación tiene página o algo así? Que sí, sí, activa. y de hecho ahí están publicadas las finanzas, está publicado ah, todo transparente. hay De hecho hay una forma también, ¿no? Para si la gente uh -huh. quiere hacer un evento en beneficio de la comunidad en general, puedan aplicar y podemos apoyarlo para armarla todo junto. Ah, buenísimo. Incluso dinero, si hace falta. Claro que... Yo estoy pensando alguien. en un evento. No, sí. no, Una quinceañera, ¿no? Una Que cierren la calle Porque voy a cumplir años, no sé Es la idea, ¿no? Poder. Si se puede conseguir financiamiento Pues genial, si no, pues Aunque sea ¿no? Claro. metemos horas De voluntariado, nos hemos puesto ahí también Nosotros, yo creo, ahí. Está bueno Pero Con el tiempo, ¿cómo maneja el frío? Que es uno de los choques fuertes Pues yo siento que toca aprender a, a Que te guste, ¿no? Claro. Se puede ir a patinar en hielo se puede hacer esquí, aunque te no, eso frostbite. No. Una vez fuimos sí. y pues me caí al empezar y mi esquí se salió y se fue. Entonces me tocó pues uh, bajar ah. caminando la, la montaña, toda la montaña, casi una hora bajando uh, yo caminando. Y llegué, pues yo no sentía nada, ¿no? Me quité los zapatos y mi dedo estaba morado, porque pues cuando me caí se metió nieve y agua y todo, ¿no? O sea, mejor, ¿no? Y estaba morado eres? y ya al siguiente <ríe> le hablé a Eric bien asustado en la noche, pues, no siento mi dedo todavía, hazme paro de llevarme al doctor, ¿no? Y ya me llevó el siguiente día y el doctor me dijo, no, pues qué bueno que te metiste ahora porque si te hubieras quedado tal vez media hora más, había la mejor que cortarlo, ¿no? Ahorita nomás mételo en agua caliente. Y así se me quedó por un rato. Parecía como que se hubiera quemado. Y poco a poco se fue escarapelando. que ya sí, no? <ríe> Pati pero... Patinar, sí. <ríe> ya no hemos ido, pero... O sea, hay actividades, ¿no? Eso es a lo que voy. claro que hay que tomar bueno, las precauciones. Eso es lo que habla. Es el choque cultural, el choque del frío. ¿Te acostumbras o lo vas manejando como diciendo... Bueno, es parte de... Yo siento que es parte de... no y Es que siempre puedes ver el vaso medio vacío. Depende cómo lo vea uno. Puede uno estar en la situación más, más cabrona del mundo, pero siempre hay alguien más jodido. Y si lo ves desde, ese, desde esa perspectiva, dices, ah, pues no está tan mal. Claro. Si ves acá, mucha gente nunca ha visto nevar. Si sí, nos toca paliarla, pues ni pedo. Claro. ¿no? Pero ve qué bonito está nevando. Sí. Si eres una persona positiva, bienvenido. Si eres negativo, quédate donde esté. Claro. <ríe> ni un lado va a estar claro. bonito para ti. Son de esas cosas de las que uno se acuerda ¿eh? y después son anécdotas. Y ahorita nos estamos riendo, ese día pues estábamos preocupados, claro. se va a caer el pinche dedo. Pero ya ahorita ve, o claro. sea, pero vos por ejemplo, te, te voy a un café ahora con el Eric que llegó y que se, se fue al principio, por el qué le dirías. Sí, su madre, vamos ¿no? a Aguántate. Salvamos. Sí, pues sí. Claro. Hay que ir a patinar, hay que ir a esquiar, hay que ver qué, qué es lo que sí se puede hacer en el invierno, ¿no? Siempre nos vamos a quejar de algo. Claro. Y a veces para quejarse eh, es facilísimo. Sí, pues es que para quejarnos, cualquiera. Pero para ponerlo, para poner el trabajo y luego aún así estar positivo después de todo lo que tenga que pasar. Claro. Por eso, y por aparte porque después de mirar para atrás y te, sí, te reís. Sí, pues te reís de, de eso, ¿no? Se extraña un poquito de la vida de allá, bro. No? Se extraña a veces un poquito. Pero pues también uno ve, ve los beneficios que tiene, ¿no? De venirse a... Varias cosas que, que he hecho acá, pues no los hubiera hecho si me hubiera quedado allá, ¿no? Claro. Tal vez me hubiera quedado a gusto y pues ya, aquí estoy bien. No no me muevo y no le busco, ¿no? Pero pues ya ya estando acá y diciendo, ay, güey, tengo que comer. Claro. Entonces, pues hay que buscarle y hay que atorarle, ¿no? Me tocaba, pues sí, esperar este, media hora el camión cuando llegué ahí en el frío. ¿no? Pero pues se acostumbra uno. Todo se acostumbra menos a no comer. Claro o sándwich de queso. ¿Sándwiches? ¿Sándwiches? No, sí, no ¿Sí? Ya, claro. pues sí me lo he comido ya. Fíjate el otro día estaba comiendo un sándwich de queso me acordé, claro, <risa> y no yo comía con... yogur, yogur con, con fruta. Porque en, en México pues me iba, me iba a la esquina y vendían la fruta con con picante, ¿no? Con tajín, con con chamoy y todo esto y acá llegué. No hay, no hay picante de qué le quede ¿no? No, no no sabe nada ¿no? pues un yogurito que costumbres que trajiste y que las mantenés. sí yo no siento el cambio ¿no? vamos a visitar a Juan a Calle México ahí donde o sea donde sea ¿no? siempre se pueden conseguir las comidas luego no falta alguien que esté cocinando ahí en Facebook claro y ofrezca ay tamales ay pozole ese ceviche no, el otro día estábamos cocinando, ahí un invento, tratamos de hacer barbacoa y casi, pinche madero que hicimos <risa> <risa> Todos con todos y, y no podemos <risa> y por el chile. Sí, <risa> <y risa> <y, risa> <risa> no. abrimos las ventanas, ventiladores, todo porque estabas... <risa> Eh, Bueno, un mensaje si le quieren dar a la gente que vive, que quiera venir a Canadá, que, que está pensando con venir a Canadá, ¿qué le dirías? Que, que se vengan. A lo mejor esté frío, a lo mejor esté medio... medio aislado un poquito, pero pues en todos lados va a haber algo feo, aquí nomás es el clima <risas> y nomás nueve meses, no todo el tiempo, Entonces, que se vengan a probar y pues si se vienen aquí tienen sus casa y si no tienen dónde, dónde llegar, ¿Sí? muchísimas gracias y bueno estamos en contacto para comer los sanguichitos eh. de queso, de choripán, bueno gracias nos vemos en el próximo video, y gracias por el tiempo y por abrir las puertas de la piscina. Oh, okay. No, Siempre gracias. abiertas. Bien, Ahora no se grabó, ¿no? Uh -huh. <risa> no estaba grabando, dice. ¿Nunca? ¿Nunca te ha pasado? Eh, no, no. <risa> Y espero que te haya gustado el video de hoy. Un poquito largo, pero bueno, como es tan ameno, pasa rápido el tiempo. Espero que te hayas quedado. Y acordate si vivís acá en Edmonton y tenés ganas de contar tu historia o mostrar tu negocio. Acá me podés contactar en Instagram, acá te voy a dejar todos los links de Nate, de la página de los chicos, podés contactarlos. Y como siempre digo, gracias por acompañarme, gracias por estar en este canal, yo soy Chelo de Rosario, estoy acá en el montón, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.